Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video que les prometí sobre Macbeth y concretamente sobre la presentación de las brujas del acto 1, escena tercera. Y bueno, primero recomendarles que tengan en cuenta que eh, ustedes tienen el, de la página 18 a la página 21 del repartido de referencia que es el de quinto del año 22, eh, información y además el texto correspondiente. Yo en este momento no voy a hacer hincapié en el, en el texto introductorio, es decir en la información de la página 18 y la página 19, porque eh, estimo que eso ustedes pueden leerlos, leerlos sin ningún problema y me voy a concentrar en la parte de, inform de, de análisis. O sea que todo lo que es la parte de información que ustedes tienen acá, quién fue William Shakespeare, que es el género dramático, y todo eso, eh, confío en que ustedes eh, van a poderlo leer y con eso hacer una introducción a, al trabajo que corresponda. Entonces, eh, lo primero que quisiera comentar es eh, esta idea de, de la tragedia de Macbeth, ¿no? La tragedia de Macbeth. Entonces, eh, ¿por qué? Porque en realidad todo, toda la obra Macbeth, eh, la tragedia Macbeth, habla acerca de, de, un, de un personaje que cae por su ambición y cae eh, moralmente en desgracia, ¿no? Estando en una posición de superioridad moral, estando en una, en una posición de, eh, de grandeza, de respeto de las demás personas, por su, por su eh, necesidad de alcanzar el trono, traiciona. Y traiciona a todas las cosas más fundamentales que tenía esa sociedad medieval. Recuerden que la, la tragedia de Macbeth no está ambientada en la misma época que el teatro isabelino. O sea, el teatro isabelino... Corresponde al siglo XVI Y a las primeras décadas del siglo XVII Y la, la acción de la tragedia de Macbeth Corresponde al siglo XI O sea, plena edad media Entonces ahí tenemos una diferencia de tiempo Entre el tiempo representado Y el tiempo de la composición de la obra Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso Entonces, eh, el personaje de Macbeth el protagonista de la obra, va a traicionar muchas cosas que eran muy importantes, sobre todo para el pensamiento medieval, para el modo de sentir de la Edad Media también. Bueno, eh, en base a eso entonces vamos a comenzar con el análisis diciendo que es la tragedia de Macbeth, porque justamente Macbeth es el personaje que cae en desgracia, ¿no? Y cae en desgracia a través de la traición, y eh, porque justamente... Eh, es la ambición lo que lo domina, la ambición de poder. Bueno, eh, al comienzo del acto, en el, en el acto 1, escena 3, es cuando las brujas eh, aparecen frente a Macbeth y Banquo, dos de los personajes principales. Eh, yo también les voy a dejar en la descripción, además del link al material, eh, el link de la adaptación que, que les recomiendo, pero hay muchas adaptaciones y hay muchas explicaciones en YouTube sobre la obra, pero me voy a concentrar entonces en la presentación está el encuentro entre eh, Macbeth, Banco y las Brujas. Bueno, lo primero es que eh, según lo que dice el texto, nosotros lo tenemos en la página 20, cómo se ambienta, cómo se ambienta el, el lugar y cómo se ambienta la situación, bueno, dice, un páramo, truenos. Entonces, bueno, de partida, nosotros como tomamos como referencia eh, ciertos, ciertos pasajes y ciertos detalles para elaborar el significado del análisis, ya allí vemos que hay un desequilibrio de la naturaleza en el ambiente. ¿Por qué digo esto? Bueno, por los truenos, porque sería diferente, sin dudas, que eh, en esa acotación inicial se nos planteara... Una, que es una noche tranquila, que es una noche de luna. Pero no, en este caso hay trueno sí es un páramo. Un páramo es un lugar deshabitado, ¿no? Un lugar donde no, no hay nadie, no hay nada. Es un es como un desierto. Bueno, entonces, en, ese, en esa esterilidad del desierto eh, podemos ver un anuncio de la esterilidad del reino de Macbeth, que de hecho va a ser un reino estéril, ¿no? Un reino... Un reinado absolutamente nominal, ¿no? porque él ni siquiera va a poder realmente ejercer como rey, más allá de algunas pequeñas decisiones, eh, el rey Macbeth, eh, lo único que hizo fue lograr el odio de las demás personas que saben que llegó hasta ahí matando al rey Duncan. ¿no? Bueno, eso por una parte. Y bueno, y los truenos que muestran esa furia de la naturaleza que, aunque en este caso hablar de paralelismo psicocósmico es excesivo, sin duda que está anunciando un, un desbarajuste, un desequilibrio, una acción brutal, ¿no? Que comienza desde allí, pero que también va a desencadenar en la muerte de Duncan, que es el gran desequilibrio, ¿no? Y bueno, y finalmente eh, la muerte de Macbeth también. Eh, ¿Qué pasa? A lo largo de toda la obra existe esta idea del desequilibrio, de la armonía natural, de la existencia. Porque, como yo les decía, en, el, en las clases y en, la, y en la parte de información, eh, hay una concepción detrás, de la, hay una concepción detrás del, del teatro, de la dramaturgia, por decir mejor, de, de, de William Shakespeare, que es la de un mundo armónico en el que cada parte, cada pieza, ocupa su lugar. ¿no? Y bueno, y en ese sentido, claro, es, es evidente que, lo que hay eh, al asesinar a un rey, sin dudas, es un desequilibrio de la armonía natural, ¿no? Eh, lo que hay detrás de eso también, de la, de la aparición de las brujas, también es un desequilibrio. Y la propia Lady Macbeth, vamos a ver más adelante, también representa eso, ¿no? Ese desequilibrio de lo, del orden natural, ¿no? Ese, esa subversión, ese cambio en el orden de las cosas orden de las cosas que no es que yo lo promueva o que lo promueva o que yo diga que la vida es un orden natural, sino que está en la concepción de dramaturgo, o sea, en la idea de, que Shakespeare tenía del, del mundo y de la vida. Y bueno, entonces, cuando hay un cambio, un cambio abrupto en el orden de, la, de las leyes de la naturaleza, eso ocasiona otros cambios abruptos, ¿no? Bueno, entonces... Un páramo, truenos. Y entonces ahí aparecen las brujas, ¿no? Y, y se escucha un tambor. Dice, tambor dentro. Bruja tercera. Un tambor, un tambor. Macbeth que viene. Todas. Hermanas fatídicas, enlacemos las manos. Tres, bolsas, tres vueltas por ti. Y tres por mí. Y otras. Tres para que sean nueve. Silencio. Acabó el conjuro. Entran Macbeth y Banco bueno, eh, yo les había hablado de que eh, las brujas, en, un, eh, en el número 3, eh, representan también ese aspecto mágico de la realidad. Eh, porque el número 3 está tradicionalmente utilizado de modo en, el que, ha, en, en que hace referencia a lo sobrenatural, a lo espiritual también a lo religioso, a la cábala, que eran conocimientos, este, conocimientos eh, secretos y sagrados, pero también eh, se lo toma como una representación del, de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero siempre con este carácter místico. El número 3 es un número muy importante en ese sentido para nuestra cultura. No significa que el número 3 sea realmente... Eh, algo importante en, objetivamente, sino que es importante en la medida en que culturalmente nosotros le hemos dado, nuestros antepasados le han dado esa importancia ¿no? y nosotros recién venimos de nosotros recién venimos de Dante, de Dante Alighieri y, y bueno, y, y si ustedes recuerdan Dante había construido la, la comedia, la había construido en base a la reiteración del número 3 y sus múltiplos, ¿no? 33 eh, 33 cantos cada cantiga, eh, bueno, tres cantigas, eh, y eh, aparece el tres, bueno, los, la, las, las estrofas de tres, de tres eh, versos. Cada vez que repite el número 3 y el número 9, por ejemplo, en los círculos del infierno, vemos que la aparición de los múltiplos de 3 y, bueno, y esa referencia a lo mágico a través del 3. Y bueno, acá lo vemos en las tres brujas. Y en, las, en esa reiteración inicial, en el conjuro, que si ustedes se fijan, eh, ellas mismas lo dicen, tres vueltas por ti, tres por mí, y otras tres para que sean nueve, bueno, para que alcancen el múltiplo de nueve, ¿no? Eh, múltiplo de tres, perdón. Y entonces, eh, en ese conjuro, en ese vínculo con lo mágico, utilizan el número tres, que contiene una larga tradición, que tiene una larga tradición. Y bueno, y cuando entra Macbeth, es importante lo primero que dice él, porque dice, en mi vida he visto un día tan feo y tan hermoso a la par. Yo les había dicho en la clase que, que allí lo que tenemos es una referencia a, al, momento en el que, al momento de la vida en el que él está siendo victorioso en una batalla, eh, por eso es un día hermoso, pero también climáticamente es un día eh, horrendo, ¿no? feo. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, si ustedes vieron que dice un día tan feo y hermoso a la par, si ustedes lo interpretan de ese modo sería el modo como más, más llano de interpretación, más evidente, pero habría otro más que a mí me que me resulta más divertido y por eso eh, ustedes si quieren pueden ver el video que dejo por ahí, por acá, por allá arriba, este, de hechos e interpretaciones en literatura. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Lo que tenemos ahí es una referencia posible a las contradicciones a través de las cuales van a comunicarse las brujas. Pero la boca de Macbeth. Entonces eh, es, es interesante, por lo menos como interpretación, nada más, no como un hecho, pensar que eh, Macbeth posiblemente adelante a la presencia de los personajes de las brujas y el modo en el que se van a comunicar esas brujas con ellos, con, con Macbeth y con Banco. Porque como yo les he dicho en clase más de una vez, ellas se utilizan un estilo de comunicación muy, muy críptico, muy enigmático, ¿no? Se comunican a través de contradicciones, y eso es un, una conducta típica de los oráculos desde la antigüedad, ¿no? Eh, no, no brindar la información directamente, sino... Eh, dar información oscura Para que el, el lector o el espectador La persona que tiene que interpretar Tenga que hacer un esfuerzo Un esfuerzo este, de interpretación Para saber qué le han querido decir ¿no? Y no, no mostrar directamente el anuncio bueno, las brujas van a hacer eso Y esto del día hermoso eh, Feo y hermoso a la par Nos da... Nos posiblemente nos provea de un anticipo, ¿no? a modo de interpretación, por supuesto, de un anticipo de la presencia de las brujas. Porque Macbeth ya está pensando, aparentemente, del mismo modo que las brujas, no como si estuvieran en una especie de sintonía íntima eh, los personajes. Que, ojo, como interpretación es perfectamente válido y, y hasta es bello. ¿no? Eh, pienso que es mucho más bello decir eso que... Eh, decir que simplemente Macbeth eh, miró el, el dijo che, qué, qué noche más fea que hace eh? y pensar que qué lindo que es el día porque este uh, este día porque soy vencedor ahí no hay nada pero en lo otro el anticipo de la bruja hay un poquito más está más lindo no entonces silencio, acabó el conjuro están haciendo un conjuro no como que se, un conjuro es una manera de comunicarse con las fuerzas sobrenaturales y esa comunicación con las fuerzas naturales de las brujas ya implican ya implican eh, ya implica una, una rebeldía, una violación de las normas de lo, na, de lo natural, porque ellas pueden alcanzar las voces de los espíritus, de lo sobrenatural, ¿no? De aquello que para los mortales no, no es accesible. Pero estas brujas sí pueden hacerlo, ¿no? Y se comunican a través de, de estos conjuros. En mi vida he visto... ¿A qué, a qué distancia nos hallamos de Forrest? Dice Banco ¿Quiénes son esas, tan escuálidas y andrajosamente vestidas, que no parecen habitantes de la tierra? ¿Y sin embargo sobre ellas se hallan? ¿Vivís o sois algo a que un hombre puede interrogar? ¿Se diría que me entendéis al ver a cada una de vosotras llevarse un dedo rígido a los labios apergaminados? ¿Debéis ser mujeres y... y Diría que me entendéis, perdón, y no obstante vuestras barbas me impiden creerlo. Bueno, ahí aparecen varios elementos a destacar con respecto a que las brujas no parecen seres eh, naturales ni que obedezcan a las leyes de la naturaleza. Y se los voy a decir. Por ejemplo, dice que ellas son, ¿quiénes son esas tan escuálidas? O sea, flacas y andrajes, andrajosamente vestidas, que no parecen habitantes de la tierra y sin embargo sobre ellas se hallan. Primer, primer aspecto de la apariencia de las brujas que nos muestran que están contradiciendo las normas de la naturaleza. ¿no? Eh, parecen habitantes de la tierra y sin, no parecen habitantes de la tierra y sin embargo sobre ellas se hallan. Y luego dice eh, Banco, que es el personaje que les está hablando, que las está interrogando, viviso, sois algo a que un hombre puede interrogar, ni siquiera sabe si realmente son seres reales, ¿no? si están vivas. Se diría que me entendéis, a ver cada una de vosotras lleváis un dedo rígido de los labios apergaminados. Debéis ser mujeres y, no obstante, vuestras barbas me impiden creerlo. Y entonces ahí tenemos la referencia a lo grotesco de las figuras de las brujas, porque ellas, además, son, se ve que son seres espantosos. Más allá de la... más allá de la... Eh, de las puestas en escenas que, que ustedes puedan ver, ¿no? de los videos que puedan ver, eh, las palabras de Banco, como yo les destacaba en la clase, no pueden ser quitadas simplemente de la obra, porque están dentro de la obra dramática, del guión. Y pautan el modo en el que tenemos que imaginar a las brujas, o sea, condicionan el modo en el que tenemos que imaginar a las brujas. Y no solo eso, sino que además condicionan el modo en el que esta obra se va a poner en escena, porque a pesar de que es cierto que se pueda colocar en escena tres brujas hermosas que no obedezcan a esto, eh, en las palabras de Banco ya hay una descripción, y esa descripción en boca de un personaje eh, de alguna manera como que eh, lo que hace es comprometer a la imaginación del lector y a la puesta en escena, ¿no? Porque parece que es fundamental que parezcan seres grotescos, seres que inclusive estarían estarían eh, no del todo definidos. no Porque cuando habla de mujeres, habla como de espectros, pero también cuando hace referencia a los hombres, a la, a la barba, como que eh, el género de las brujas... Eh, a banco lo, le, le parece dudoso, ¿no? por, eso, por el vello facial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, y solo en ese sentido, y por cómo es la obra, nosotros podemos hablar de algo grotesco, ¿no? Que algo, algo que no alcanza a definirse. Ojo, no bajo los estándares actuales de belleza y de la concepción de un ser híbrido entre macho y hembra, pero sí para la mentalidad del siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar en ese modo, en el momento en el que Shakespeare puso esas palabras en boca de su personaje Banco, ¿no? Entonces, bueno, es un ser que ni siquiera se definía entre macho y hembra, ¿no? Entonces ahí vemos lo grotesco en ese sentido, ¿no? Por cómo pensamos ahora y tenemos un pensamiento mucho más liberal, ¿no? Y mucho más es eh, diferente, ¿no? Entonces... Eh, dice la bruja primera saluda y vieron la actitud que ha tenido Banco, ¿no? Banco ha sido bastante agresivo con las brujas. Yo les digo a veces que esa, esa diferencia de actitud entre Banco y Macbeth, que, que en realidad eh, resulta amenazante inclusive para Macbeth, no, nos pinta un poco cómo son los dos personajes, ¿no? Eh, Macbeth va a actuar pero va a actuar con cierta cobardía. Y, y va a necesitar del apoyo de su esposa para realmente empuñar este, el cuchillo asesino. Y Banco es un personaje muy, muy voluntarioso, es, eh, contrasta con su señor, con su señor Macbeth. Y de hecho, él toma las riendas al interrogar a las mujeres. Pero, pero siempre queda de fondo, y no se puede solucionar tan fácil, porque no podemos este, invocar el espíritu de Shakespeare y preguntarle, siempre queda de fondo idea de que Banquo, en realidad, nunca cree del todo en lo que tiene enfrente. Nunca cree del todo eh, en, el, en el carácter mágico de lo que está viendo, ni en las palabras proféticas de estos seres, ¿no? Porque se le aparecen tres mujeres ahí, no sé qué, este, horribles, no ahí y, y les, les profetizan cosas. Y banco por cómo habla en, en sus parlamentos, por el modo en el que se dirige al a, al protagonista Macbeth y el mono que se dirige a las brujas da siempre la impresión de no estar creyendo en, eh, en lo que está viendo como si, si fueran fuerzas naturales o sobrenaturales y en ese no no o sea ese esa falta de de, cre, de, de credulidad no esa incredulidad parece que lo defendiera porque eh, bueno se ríe no se ríe, ah, Ah, sí, dígame, ah, a él le dijeron, y por qué a mí no me dicen qué voy a hacer, ¿no? Entonces, este, hay algo ahí que está interesante, porque siempre queda la duda acerca de la. acerca de si Banco, re, Banco realmente no se salva de las brujas porque le causa gracia y es incrédulo, ¿no? Eh, entonces, sigo. Bueno, las tres brujas, ¿no? Salve Macbeth, salva a ti, Tim de Glamis. Hablad, si podés, ¿qué sois vosotras?, le dice, dice Macbeth, porque todavía dudan de que sean reales o cuál es su naturaleza, ¿no? Se ve que, o sea, por la apariencia, este, por, por esa, esa recurrencia continua en la apariencia, y en la duda nos damos cuenta de que tienen que ser realmente grotescas, realmente algo, algo horrendo, ¿no? Eh, ¿Qué sois vosotras?, le dice, y vieron que ya la bruja primera ya lo saludó con el título... Chain de the the Glamis, que, que ese título lo tiene, ¿no? Y la segunda, Salve Macbeth, Salve a ti, Chain de Cawdor, eh, lo saluda con un, un título que no tiene. Y la tercera lo va, lo va a nombrar rey, con otro título que no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Tiene lógica, ¿no? Dentro del, del, del, de la trama de la obra, tiene lógica. Ese saludo, esa, esa grabación del saludo, ¿no? Desde algo que sabemos que es cierto a algo que es eh, que no solo no es cierto, porque aparentemente no es cierto, que vaya a ser rey, pero en el medio colocan un anuncio que, si bien todavía para Macbeth no es cierto y no es real, no es verdad lo que le están diciendo, sí lo será. Entonces, al cumplirse el segundo anuncio eh, Macbeth dice, oh, entonces el tercero se va a cumplir, voy a llegar a ser rey. Entonces ahí se le enciende la ambición, ¿no? Entonces ese es el sentido de esa gradación que existe entre las tres, en las tres intervenciones de las brujas, ¿no? Es el mecanismo perfecto para despertar la ambición, ¿no? A través de los anuncios. Salve, Macbeth, que más tarde serás rey. Mi buen señor, le dice Banquo, ¿por qué os sobrecogéis y parecéis temer a cosas que suenan tan gratamente? Y a las brujas. En nombre de la verdad, Soy fantasmas o sois, en efecto, lo que aparentáis ser? Saludáis a mi noble compañero con sus títulos presentes y la alta promesa de un lisonjero por venir y de una esperanza real que le sumen el éxtasis, y a mí no me decís nada. Si podéis penetrar en los gérmenes del tiempo y predecir qué semilla cuajará y qué semilla ha de agostarse, habladme también a mí, que ni solicito vuestros favores ni temo vuestro odio. Ven que ahí se cumple lo que yo les decía recién acerca del carácter de Banco pero uno no sabe si lo hace de valiente o si lo hace de incrédulo ¿no? a, a lanzarse a interrogarlas así a las brujas eh, ¿qué podríamos destacar de ahí? bueno, que en el parlamento de Banco lo que vemos es la reacción de Macbeth ante el anuncio inicial de las brujas, porque vieron que Banco dice, ¿por qué os sobrecos, ¿por qué te asustas así? ¿no? ¿por qué pareces temer tan? y después dice que lo sume en el éxtasis al compañero o sea que Macbeth Está entre, el, está entre el miedo, el, el horror y eh, el éxtasis, ¿no? El, el placer más absoluto de verse, de verse coronado rey. Entonces, este, la reacción del propio Macbeth parece, parece ambigua. Eh, también hay que considerar que eh, estos personajes, como yo les ya les he mencionado, estos personajes ya saben, digamos... Eh, saben mucho más que nosotros el recorrido que deben cumplir para llegar a eh, escalar en, su, en el orden social, ¿no? Si, si quiere llegar a ser rey, Macbeth sabe perfectamente que tiene que matar a Duncan, matar a los herederos, ¿no? O sea, tiene que hacer un desastre. O que alguien se anime a matarlos, ¿no? Por supuesto, pero bueno, si él quiere llegar hasta ahí, va a tener que tomar cartas en el asunto. Y claro... Eh, frente a Banco Va a tener que disimularlo ¿no? Entonces yo me imagino Me imagino en una representación Que por un lado El actor tiene que mostrar cierto regocijo Cierta alegría ante la idea De llegar a ser rey ¿no? Y, ya, y mirar en el aire y como ver, viéndose coronado Pero por otro lado Frente a Banco tiene que disimular Un poco porque eh, si no queda en evidencia que, que está pensando en matar al rey ¿no? Y que eso es una cosa muy Muy poco noble que digamos ¿No? O sea, y, y claro, este, no, es, no es bueno mostrar las intenciones a través de la reacción frente a un caballero como Banco y que piense que, está que él está, está tentándose con matar al rey, ¿no? que además es de, su, es de su propia sangre, su primo. O sea, que es una cosa horrible lo que está pensando Macbeth. Entonces, por un lado, lo sobrecoge, lo asusta, lo hace temer. Y por otro lado, ¿por Porque la fuerza del destino parece empujarlo a, a tener que asesinar al rey. Pero por otro lado, siente un éxtasis, siente como una alegría, ¿no? Ante la sola idea. Y eso lo ve el propio Banco, ¿no? E interroga también. Este, por eso yo les decía, eh, de un modo muy, muy proactivo, de un modo muy, muy, muy este, temperamental, las encara a las brujas... Y vieron que lo saludan. Bruja primera, salve, salve, salve, dicen las tres. Y luego, vuelven a hacerle, le hacen anuncios a, también, menos, grandes que Macbeth, menos grande que Macbeth y más grande. No tan feliz, y más feliz. Serás tronco de reyes, pero no serás rey, salve pues, Macbeth y Banco. Y otra vez, ahí vemos el uso de la contradicción enigmática en las brujas, ¿no? Eh, la contradicción, menos grande y más grande. No tan feliz y más feliz. Bueno, porque Porque la felicidad y la grandeza de Macbeth van a ser solamente eh, temporales, solamente nominales, llegar a ser rey, pero en ningún momento va a poder disfrutar de su de su reinado con la con realmente siendo un rey feliz. No no no le va a durar prácticamente nada, y va a ser un reinado de sangre. Sin embargo, Banquo por eso mismo va a ser más feliz y por eso mismo va a ser más grande. Y además los hijos van a llegar a ser rey, reyes. Cosa que eh, Macbeth no va a tener, no va a tener herederos porque recuerden que a pesar de que no está dicho en el texto, Macbeth no tiene hijos. Eh, en un momento Macduff dice este él no tiene hijos y queda un poco ambiguo con respecto a la maternidad de Lady Macbeth cuando dice que, que ella amamantó niños. ¿no? Este, que amamantó un niño, pero que lo mataría si sí, este, lo viera dudar, una cosa así, dice. Pero eh, en definitiva, no hay mención de un hijo de, de Macbeth. Bueno, entonces, eh, Banco y Macbeth salve, deteneos. Y ahí Macbeth por fin parece haber cobrado cierto, cierto interés y cierta valentía frente a las brujas. Deteneos, les dice, enigmáticos oráculos, decidme más. Por la muerte de Sinel, sé que soy Tein de Glamis, pero ¿cómo de Cawdor? El Tein de Cawdor vive un hidalgo próspero, en, y en cuanto a Rey, eso está tan distante del horizonte de mi creencia como ser Tein de Cawdor. Decidme de dónde tenéis esa extraña inteligencia, o por qué sobre este brezo batido por los huracanes vienen a barrernos el camino vuestras salutaciones proféticas. Hablad, yo os lo mando. Bueno. Ahí recién Macbeth eh, parece asumir como, como ese rol que yo les decía, ese rol de interrogador, de, de posible rey, para eh, enterarse eh, con exactitud de, de, de cuáles son las profecías y tal vez eh, poder saber más acerca de cómo llegar a ser rey, a pesar de que ella sabe que eh, tiene que haber un crimen, por lo menos uno, por lo menos, ¿no? Y que, y que los herederos de, de Duncan se vayan, ¿no? porque si no también los tienen que matar eh, las brujas se desvanecen dice la tierra como el agua dice banco tiene brujas y ellas lo son dónde se desvanecieron en el aire lo que parecía corporal se disipó como la respiración en el viento ojalá si hubiesen quedado pero esos seres con quienes hablamos existían en ese banco sigue, sigue pensando que estuvieron alucinando no existían en realidad o hemos comido la raíz de cicuta que trastorna la raíz la, perdón la razón entonces Ahí lo que vemos es otra vez a Banco dudando y Macbeth ya con la semilla de la ambición ya eh, germinándole en la cabeza, ¿no? Y aparecen un par de, de, de imágenes muy, muy interesantes desde el punto de vista literario para destacar. En Banco, la tierra, dice Banco, la tierra como el agua tiene burbujas y ellas lo son. ¿Dónde se desvanecieron? Bueno, la idea de que la tierra tenga burbujas parece una idea poética, que, que juega con una, eh, con una imposibilidad, ¿no? Es una, una metáfora, una metáfora muy interesante, ¿no? O sea, ¿por porque Porque traslada, la, tras, traslada las características de la fragilidad de la burbuja en el agua a estas brujas que se encuentran sobre la tierra. Entonces, claro, Banco dice, son burbujas de tierra, eh, burbujas que se crían en la tierra, ¿no? Una cosa que... En realidad parece imposible, y de hecho es imposible una burbuja que salga así de la Tierra, así nomás. Pero, pero este, lo que hace es traer ese elemento sobre ese elemento fuera de lugar, ese elemento eh, que, que resulta subversivo con respecto a la naturaleza, traerlo de vuelta, ¿no? Eh, una burbuja de, en la Tierra, algo imposible. ¿Pero por qué? Porque la burbuja es frágil. Y es frágil como estas apariciones. Y Macbeth parece que fuera como un espadeo de, de metáforas entre ellos. Macbeth le dice, sí, claro, le dice, pero en el aire lo que parecía corporal se disipó, como la respiración en el viento, ojalá se hubiesen quedado. Entonces ahí tienen la sutileza de una respiración que se, se difumina, se dispersa en el aire, en un montón de aire, un, un aire que simplemente se va y que ya no vuelve, ¿no? Una, una cosa... Ahí lo que tenemos es la sutileza, la fragilidad la teníamos en la bruja y la sutileza del, del, de la respiración que se pierde, que simplemente se desvanece, la tenemos en la imagen esta de, de Macbeth. Bueno, ese es el inicio, ¿no? Eh, entonces, eh, después se ponen a hablar sobre lo que dijeron las brujas, que nunca dicen que fueron brujas, ¿no? Solamente nosotros lo sabemos porque lo dice el texto, pero en realidad ellos no dicen nada ah, de las brujas, no sé qué. Dice eh, la Tierra, esos seres con quienes sabemos que existían real, eh, en realidad, vuestros hijos serán reyes, dice, dice Macbeth, como, <ríe> atajándose de lo que le dijeron a él, porque si no, prácticamente le dijeron asesino. no Vuestros hijos serán reyes, y vos serás rey. Banquo lo recordó. Y Tendekáudor también, no lo dijeron así, dice Macbeth, en ese tono y con esas mismas palabras. Bueno, entonces ahí... En realidad tendríamos que leer, leer de este modo. ¡Y Tain de Cawdor también! No lo dijeron así, en, en ese tono y con esas mismas palabras. Bueno, entonces, claro, hay como, una, como una, una burla en la segunda situación con respecto a lo que pasó, porque si lo consideraran cierto, tendrían que considerar a Macbeth un asesino. Bien, acto primero, escena 5. O sea que nos saltamos la escena 4. Acá ocurre algo muy interesante desde el punto de vista escénico, ¿no? como para la representación, que es que tenemos un texto dentro de un texto, porque tenemos eh, una cita directa de la carta que le ha enviado Macbeth a su esposa, a Lady Macbeth, y Lady Macbeth la está leyendo a su vez. Entonces tenemos a un personaje que está leyendo una carta, o sea que sería un doble texto, ¿no? Y dice, entra Lady Macbeth leyendo una carta. Están en el salón, en el castillo de Macbeth. Salieron al encuentro el día de la victoria y tengo la seguridad absoluta de que saben más que los mortales. ¿Saben por qué es interesante esta parte de la carta? Esta parte es interesante porque nosotros tenemos acceso a la opinión final de Macbeth acerca del episodio de las brujas y la tenemos de primera mano y contada en confianza a, a la esposa. O sea que eh, no deberíamos dudar de lo que está diciendo Macbeth como la reacción real que él tuvo ante lo que vio. Entonces dice, salieron en el encuentro, o sea, es una manera de trabajar la psicología del personaje en realidad, pero desde adentro un texto dramático que no es tan fácil de lograr. No es tan fácil como un, en un texto narrativo Y ni que que en un texto lírico también Es más fácil Porque acá, claro, acá un personaje tiene que decirlo Tiene que decirlo para que se escuche Entonces, o se hace con una parte Hablando así, como al público Para un lugar que los demás personajes no escuchen O, de este modo, con un juego De que, de una, de que un personaje lea la carta ¿no? Por eso es un juego interesante El juego escénico de la carta Salieron al encuentro el día de la victoria y tengo la seguridad absoluta. O sea, estas son las palabras de Macbeth leídas por su esposa. Salieron al encuentro. Eh, salieronme al encuentro el día de la victoria y tengo la seguridad absoluta de que saben más que los mortales. Cuando habían deseos de hacerles más preguntas, se evaporaron en el aire y desaparecieron. Mientras permanecía absorto de estupor, o sea, asombrado, ¿no? Eh, llegaron los mensajeros del rey. Que me proclamaron te de cowdor Título con que me habían saludado las hermanas fatídicas. Añadiendo para el porvenir. Vieron que no la, no, lo, no, la, no les dijo brujas, ¿no? Las hermanas fatídicas. Añadiendo para el porvenir. Salve a ti, que serás rey. Me ha parecido bien confiarte lo ocurrido, querida compañera de mi grandeza. Para que no pierdas tu parte de regocijo ignorando cuán grande es el destino que te pronostican. Claro, porque ella va a ser reina, ¿no? Guarda esto en tu corazón y adiós. Bueno, ahí se termina la carta. Entonces, eh, lo que tenemos es ese acceso a cómo es el pensamiento de Macbeth, que ya aparece no dudar, en que va a dar los pasos necesarios como para llegar al trono, ¿no? Y ahí, inmediatamente tenemos como es una, una parte, ¿no? Un pequeño monólogo de Lady Macbeth reflexionando sobre la carta. Entonces, eh, creo que es interesante porque ahí vemos también la visión, la imagen que tiene Lady Macbeth de su marido a través del comentario de la, de la carta, que lo hace ella misma, ¿no? Y en paralelo a eso, si quieren pueden pausar el video y volver a ver lo que acabo de decir porque es un poco entreverado, y en paralelo a la psicología del personaje de Macbeth interpretada por Lady Macbeth, en paralelo tenemos la psicología de Lady Macbeth. O sea que tenemos tres psicologías de una. ¿no? La, de, la de Macbeth en la carta, la de Lady Macbeth interpretando la carta, o sea, la psicología de su marido a través de sus ojos, y una tercera psicología trabajada, que es la del comentario, que es la de Lady Macbeth, que empieza después que se cierran eh, las... las las flechitas. Cuando dice, eres glamis y caudor, y serás cuanto te han prometido. Pero desconfío de tu naturaleza. Ella desconfía de la naturaleza de su marido, desconfía de su carácter, ¿no? Él dice... Eh, pero desconfío de tu naturaleza. Estás demasiado cargada del bálsamo, del jugo, de las ternuras humanas para elegir el camino más corto. Te agradaría ser grande, pues no careces de ambición pero te falta el instinto del mal que debe secundarla. Lo que apeteces ardientemente lo apeteces santamente. No quisieras hacer trampas, pero aceptarías una ganancia ilegítima. Quisieras, gran glamis, poseer lo que te grita. ¡Haz esto para tenerme! Y sientes más miedo de hacer lo que deseo de no poderlo hacer. Ven aquí, que yo verteré mi coraje en tus oídos y barreré con el brío de mis palabras, todos los obstáculos del círculo de oro con que parece coronarte el destino y las potestades ultraterrenas Bueno, entonces, acá tenemos la evidencia de que eh, Lady Macbeth podría considerarse, pero solo como una interpretación, podría considerarse una cuarta bruja. O sea, sería la cuarta bruja. ¿Y por qué? Bueno... Primero, el conocimiento que tiene de, de Macbeth, y ese conocimiento que tiene de Macbeth eh, le sirve para poder encender sus más oscuros deseos, ¿no? Y los más oscuros deseos tienen que ver con, con el poder, porque ella sabe que lo que apetece Macbeth ardientemente, lo apetece santamente. O sea que no piensa mover un pelo, un dedo, y dice, no quisieras hacer trampas, pero aceptarías una ganancia ilegítima. Entonces, el problema de Macbeth parece ser la acción, pero no el deseo. Parece ser la acción, pero no la ambición. Y ella lo sabe perfectamente. Entonces, qué mejor que una bruja que conoce a fondo la psicología de la persona eh, con la cual quiere interactuar para hacerle daño. Hay algo más con respecto a las brujas y que también comparte Lady Macbeth, que es interesante, que es que... Eh, las hermanas fatídicas o las, las brujas eh, No solo anuncian el porvenir Sino que eh, Lo que hacen es interferir Para que cierto porvenir Cierto futuro ocurra Y Lady Macbeth va a hacer precisamente eso no O sea, no es que va a anunciarlo Sino que va a obrar Va a obrar Como la cuarta bruja Para que ocurra lo que le anunciaron Las otras tres Entonces en ese sentido son como no lo vayan a poner en la prueba, pero son como el Dream Team, ¿no? O sea, este las brujas anuncian, ponen la semillita de la ambición y Lady Macbeth la va a regar. La va a regar con todas sus, con todas las ganas, ¿no? Porque ella evidentemente es la ambición personificada, pero además vieron lo que le falta, ¿no? A él dice, pero te falta, le dice Lady Macbeth, el instinto del mal. O sea, que ella sabe que ella es el instinto del mal, ¿no? que lo va a complementar para que pueda llegar hasta donde él realmente quiere llegar y de pronto no se anima. Entonces, bueno, ahí tenemos otro, otro elemento importante para considerar la, la cuarta bruja, ¿no? Como interpretación, siempre como interpretación. Entonces, ven que eh, ella hace todo un, un estudio psicológico de su marido, que las ternuras humanas, que no sé qué, pero eso no le va, no le va a importar mucho a la hora de, de, de empujarlo al crimen. Y bueno, entonces ustedes pueden hacer una conexión entre Lady Macbeth y, y, y, y los personajes femeninos tentadores como nuestra madre Eva en el Génesis y pueden establecer, decir, que en la literatura... En una literatura especialmente, principalmente patriarcal, como la literatura occidental, la mujer durante mucho tiempo ha sido concebida como vehículo del pecado y vehículo del mal. Entonces, cuadra perfecto con Lady Macbeth empujando al marido a cometer un crimen horrendo. ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay otras cosas que ahora voy a mencionar sobre Lady Macbeth, eh, sobre todo cuando le anuncian que viene el rey, pero antes de llegar a eso quisiera eh, recalar un poquito en las en los elementos de en los elementos de cambio en las leyes de la naturaleza, de desequilibrio en las leyes de la naturaleza, que van a ocurrir en el momento del crimen del rey Duncan, que es que, bueno, recuerden siempre que el rey, en primer lugar es un rey, un regicidio, Matar a un rey es. el regicidio es un crimen totalmente eh, Totalmente detestable para la, para la mentalidad de la Edad Media, sobre todo. Y también, sin dudas, para, para la época del Teatro Isabelino de, de William Shakespeare. Eh, para el siglo XVI, tanto para el siglo XI, matar a un rey es algo espantoso. Para el orden social es un pecado horrendo. Además de eso, eh, el rey es eh, huésped en el castillo de, de Macbeth. Además de, y, y el anfitrión debía cuidar de su huésped, además de eso, es de su sangre, es primo de Macbeth. Eh, entonces, por todos esos motivos, el crimen eh, va a ser algo totalmente execrable. Además, bueno, matar a una persona ya en sí mismo implica eso, pero eh, va a ser una traición, además, porque ¿cómo lo van a matar en su ley? Ni siquiera... Ni siquiera es un ataque frontal, es, un, es matar a un anciano en su, en su lecho, ¿no? Es, una, es una, traición, una traición horrible, ¿no? Y bueno, entonces, lo que yo quiero que ustedes vean allí es que todos esos son desequilibrios de la naturaleza, desequilibrios del orden, que nosotros vamos a ver que también se han verificado en las brujas, como ya les dije el, al principio del video, pero además de eso se van a verificar en el propio personaje de Lady Macbeth. Porque vamos a prestar atención a lo que dice ella cuando se retira el mensajero. El mensajero le viene a anunciar que viene el rey, ¿no? Entonces, entra el mensajero. El rey llega aquí esta noche. ¿Estás loco? ¿No viene con él tu señor? Me hubiera avisado para los preparativos, le dice ella. Y el mensajero, perdonadme, pero es cierto. Nuestro ten se aproxima, o sea ¿qué viene, más sí, Macbeth uno de mis camaradas se le ha adelantado que quien acaba de llegar sin más que la respiración necesaria para cumplir su mensaje que se la atienda, es portador de grandes noticias sale el mensajero y en ese fragmento que yo les, les copié en el repartido, es un pequeño párrafo la verdad se concentra esta idea del desequilibrio en Lady Macbeth como mujer que para la época no obedecía al, al, al carácter esperable de una mujer que se vinculaba más con un, con un modelo, eh, con un modelo de delicadeza, con un modelo de, de, de equilibrio, de, con un modelo eh, mucho más sobrio y un punto de vista moral mucho más tal vez anodino, más este, insignificante. El carácter de, una, de Lady Macbeth por eso en un momento, eh, el propio Macbeth le dice que, que nunca tenga hijas mujeres, que su, por su carácter solo puede tener hijos varones, se asocia al, a la acción con la masculinidad y no con eh, el carácter femenino. Porque así es la obra, porque así era en el siglo XVI, y eso no significa que eso sea así, y mucho menos ahora, pero así era en el siglo XVI. Entonces... Eh, Sale el mensajero. Vamos a, voy a leer esa parte, hago un comentario de eso y con eso ya cierro el video. Dice, hasta el cuervo enronquece. Ella queda sola, ¿no? Entonces ahora esto no se lo está escuchando nadie. Esto es una, un, un monólogo, ¿no? O sea, monólogo, una sola palabra, mono, logo. Mono, uno, logo, palabra, ¿no? Entonces eso significa que nadie está escuchándola. Hasta el cuervo enronquece, anunciando con sus graznidos la entrada fatal de Duncan bajo mis almenas. Corred a mí, espíritus propulsores de pensamientos asesinos, despojadme de sexo y desde los pies a la cabeza llenadme, haced que me desborde de la más implacable crueldad. Espesad mi sangre, cerrad a mí, todo acceso, todo paso a la piedad, para que ningún escrúpulo compatible con la naturaleza, tú compatible con la naturaleza, turbe mi propósito siniestro, interponiéndose entre el deseo y el golpe. Venid a mis senos maternales y convertid mi leche en hiel, vosotros, genios del crimen, de allí, de donde presidáis bajo invisibles formas, la hora de hacer mal, baja, horrenda noche, y envuelve tu palio en la espesa humareda del infierno, que mi agudo puñal oculte la herida que va a abrir y que el cielo, espiándome a través de la cobertura de las tinieblas, no pueda gritarme, basta, basta. Yo cuando leo algo así, digo, qué suerte que soy profesor de literatura y no soy profesor de matemáticas, por ejemplo. Porque esto, yo lo leo y esto como que me sacude, ¿no? Eh, que, que el cielo no le pueda gritar basta, ¿no? Es una personificación del cielo que es es, es formidable. Bueno, pero no vamos a ir a eso. Vamos a ir a ciertos detalles del monólogo este. de Primero, esta idea de que hasta el cuervo... Este, se, se pone ronco, ¿no? Como una exageración. En el, en, el, en el video que yo les recomiendo, en el video de la, de la adaptación que yo les recomiendo, efectivamente hay un cuervo que parece que está, está granando. Este, pero, pero más bien tiene un significado metafórico, hiperbólico, ¿no? O sea, de exageración que como que todo anuncia la tragedia de Duncan, porque hasta el cuervo se enronquece, en ¿no? Anunciando que viene Duncan, no se sabe que lo van a matar, es algo evidente, ¿no? Al menos es, así es como lo presenta Lady Macbeth. Eh, y bueno, y ahí aparece una serie, todo un enganchado de. de, de no lo digan así. Aparece una serie de elementos asociados a Lady Macbeth. que son todos eh, desequilibrios de la, de la naturaleza expuestos de diferente manera. Por ejemplo. Dice despojarme de sexo, o sea, eh, que, que le quite el, el, el sexo femenino, porque recuerden que es como una... simbólicamente hace referencia al, a la debilidad. Eh, y bueno, y, y, y tenemos una invocación también a las fuerzas sobrenaturales, ¿no? Porque correrán espíritus propulsores de pensamientos asesinos, ¿no? O sea, que vengan para llenarla, para inspirarla, y dice que la llenen y que, que no tenga ningún escrúpulo, o sea, que no tenga ninguna duda con respecto al, a, a, a, al crimen que va a cometer, ¿no? Entonces, hace toda una invocación. Una invocación a las fuerzas del mal, sobrenaturales, le habla a la noche, baja, horrenda noche, y envuelve con tu palio en la espesa, marea del infierno. Entonces, ese, ese continuo vínculo con los elementos provenientes de las fuerzas de, la, de lo sobrenatural y de la maldad, ¿no? sobre todo en el infierno, en la noche, en la horrenda noche, como el momento propicio para el crimen, nos hacen pensar en Lady Macbeth como, metafóricamente, la cuarta bruja. ¿no? Y esa personificación del, de que, del cielo gritándole basta, basta y que ni siquiera eso pueda pasar, es una imagen muy, muy poderosa que nos hace pensar en, ese continua, en esa continua lucha entre el bien y el mal, y en Lady Macbeth como eh, un puente para que Macbeth pueda alcanzar la corona, es decir, a través del mal. El mal que comenzó en, en, la, en las brujas al principio, pero que se continuó en Lady Macbeth, y que se va a continuar después, porque después va a, haber, va a estar la muerte de Banco, y va a estar este, la muerte de los protagonistas, eh, la muerte, o sea, la maldad no se va a extinguir eh, en la obra hasta que no muera Macbeth, ¿no? Porque en realidad es la tragedia de la ambición, la tragedia de la ambición. Entonces podríamos pensar que la moraleja, o la idea de fondo, o la tesis de fondo, si les quieren decir de manera más técnica, es que la ambición, eh, la ambición desmedida, nos puede hacer perder todo lo que tenemos. Y eh, que siempre estar ambicionando, más allá de lo que tenemos, inclusive sacrificando... Lo que tenemos, por lo que no tenemos, es una pésima idea para poder vivir. Eh, bueno, llevado al extremo, en la tragedia de Macbeth, eh, lo, vemos crímenes y vemos seres sobrenaturales, y vemos a esta Lady Macbeth, que es un personaje muy poderoso, pero en el fondo está esa idea, esa idea de, de que a veces sacrificamos lo que tenemos y no nos damos cuenta de que somos felices ya, con lo que tenemos, en aras de lo que deseamos. Bueno, este fue nuestro video sobre las brujas y Lady Macbeth. Eh, quedó un poco largo, casi una hora, 50 y algo de minutos. Y con esto me despido del curso de quinto año. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Y nos vemos pronto. Eh, tal vez en sexto. Que pasen bien.